Relajo poco a poco mi cuerpo y desde el mundo exterior me dirijo hacia el mundo interno. Entro al mundo del alma, del verdadero ser, de la fuente de paz y quietud, como un lago en calma. Allí siento una fuente natural de amor, que emana constantemente, es un amor puro, libre de egoísmo. Esa energía de amor me abraza y se expande. Siento el poder del amor como agua fresca que tranquiliza el corazón.